La ruta... El segundo programa que pudimos presentarnos y hemos conocido el pueblo, un poquito más del pueblo de Guam, en la provincia de Guam. Así que, estad atentos al, estad atentos al blog porque, porque va a salir en breve. Sí, bueno, si me seguís en el blog en patriciameplaza.com o patriplanner.com, le dais a seguir, ponéis vuestro email y cada vez que, que escriba un post, pues ya lo podéis, eh, ya lo recibís directamente en el, lo recibís directamente en el, en el email. Así que es lo, es lo mejor, vamos es lo más cómodo y, y si no, pues nada, cada miércoles eh, podéis escucharnos pero bueno, la, la opción del blog está bastante bien porque de esta manera tú lo recibes en el, en el email y lo lees cuando quieras y ahí está toda la información y todos los enlaces que puedes ir pinchando por si quieres hacer la ruta, por si quieres escuchar el podcast por si quieres ver el vídeo, eh, ver las fotografías, verlo en streaming, todo eso así que pues sígueme Esto es lo que se llama Turismo en Ruta. Eh, es un servicio que ofrece eh, Hostal Rural Plaza eh, con, la, con su embajadora Patri Planner y, y se llama Turismo en Ruta. Es decir, eh, el día que vengas lo que coincida Hacemos turismo en ruta. Nos vamos con el coche y, y a descubrir alguna zona o algún lugar, o eh, un sitio que no conozcamos o repetiremos con Planner. ¿De